Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com, sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos en, en los exteriores de Mar Sol, en el Cantón Quevedo, más o menos eh, por la conocida torta, como le dicen. Está eh, aperturado un punto de vacunación, están colocándose eh, todas las vacunas a excepción de Sinovac, todavía no llega ese biológico al parecer aquí a la, a la provincia o al Ecuador. Pero las demás vacunas, Pfizer, eh, eh, Cancino, también está el AstraZeneca, AstraZeneca, están colocándose aquí en este punto de vacunación, Marson. Estamos dando a conocer la información para aquellas personas que todavía no han, eh, no han completado su esquema. Vemos el punto de vacunación, eh, han colocado algunas sillas... Para que las personas que aún no han completado el esquema como les había manifestado puedan acercarse y colocarse la vacuna. No están colocándose todas las vacunas a excepción de el, la Sinovat. Esa vacuna no está, no está todavía disponible. Así que aquellas personas que eh, aún les falta en este caso la vacuna de refuerzo, que es en su mayoría que les falta colocar, pueden venir a este punto de vacunación. Va a estar abierto hasta las 3 de la tarde de martes a domingo. Bueno, así es amigos, como les informaba, este punto de vacunación va a estar abierto hasta las 3 de la tarde. De martes a domingo, de martes a domingo va a estar aperturado este centro, de este punto de vacunación Aquí en el Cantón Quevedo, en los exteriores de marzo, Así que las personas que aún eh, les falta colocarse la vacuna Ya sea primera, segunda, tercera dosis, pueden acercarse a este punto de vacunación de martes a domingo De martes a domingo se está aperturado de 9 a 3 de la tarde, ¿no? es un punto de vacunación para que la población pueda inmunizarse y pueda estar protegido contra el covid 19. ¿No? Vemos eh, que por el momento, pues, hay poca afluencia, pero sí, bueno, tienen que esperar, tienen que esperar, obviamente, sentados, parados, así que recordamos llegar lo más eh, pronto posible y lograr vacunarse e inmunizarse que, bueno, prácticamente la vacunación ahora es como obligatoria porque nos piden ya este carnet de de vacunación para ingresar en Incluso hace un momento estábamos en el TIA, pedían el carnet de vacunación para ingresar al TIA, piden el carnet de vacunación para colocarse, eh, colocarse, ¿no? la, perdón, comprar el boleto para, para viajar a cualquier destino del país. Y bueno, esta es la jornada amigos en, en Marsol, en los exteriores de Marsol, que se está colocando la vacuna, la Pfizer, la AstraZeneca o AstraZeneca la eh, Sinovac no se está colocando y la cancino ¿no? Esos son los tres biológicos que se están colocando, amigos, aquí en el punto de vacunación de marzo. También hay otros puntos de vacunación que ustedes pueden visitar. Y bueno, recordemos que ya hay una nueva, hay una nueva eh, otro un nuevo carnet de vacunación también que se están entregando al momento de colocarse la vacuna donde ya especifica las tres dosis. Entonces, hay un nuevo carnet de vacunación que también ustedes lo pueden bajar en la página del Ministerio de Salud Pública y ese carnet de vacunación es el que se presenta al momento de bueno de hacer algunas actividades que ya están pidiendo pues el carnet de vacunación. La vacunación, por el momento, desde los cinco años en adelante primeras, segundas, terceras dosis, desde los cinco años en adelante. A partir del 15 de febrero se nos informó que ya van a comenzar a vacunar a los menores de tres años, así que ya están informados, ¿no? Más adelante se va a comunicar oportunamente que la vacunación va a ser a partir de los tres años en adelante. Bueno, amigos, esa es la información. Gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima ocasión.